En otras noticias, ya han sido confirmadas las identidades de los dos cadáveres encontrados el pasado 7 y 8 de abril. Se trata de Demian Ávila, de 19 años, y de Bruno Delgado, de 18 años. Algunos vecinos reportan haber visto a un sospechoso en el área usando una túnica negra y una máscara de fantasma, tal como la película Scream. Recordemos que hace unos meses fue estrenada la quinta entrega de esta franquicia. Por otro lado, aún es desconocido el paradero de Elías Gómez y Samuel Armando. No se sabe con exactitud si los casos están relacionados, ya que los cuatro jóvenes eran estudiantes de la misma escuela y compartían el mismo salón.